Espero que estén pasando un feliz año nuevo. Espero que le vaya muy bien en esta década y básicamente en toda la vida. Espero que puedan estar bien básicamente eh, durante el año nuevo y en este en este año. Y les deseo feliz año nuevo, feliz década, feliz 2020.